Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Rosalba López, manualista y emprendedora y hoy traigo para ustedes este lindo bando. Les aseguro que si siguen el paso a paso harán un lindo trabajo con el cual se lucirán. Tengan presente suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video y dejarme un comentario, me encantará leer sus mensajes. ¿Quieren desarrollar su creatividad manual? Las invito al tutorial. Materiales: tenemos flis camel, flis café, y café, y blanco, y verde. Tenemos hilos y vamos a coser la máquina. También tenemos hilo resistente, hilo para bordar, algodón siliconado para el relleno. Tenemos la guirnalda para adornar la base, cinta navideña. Ojos, cascabel, sombras para la careta y cartón para hacer nuestra base. Igualmente tenemos lana café para el mechón, cinta roja para el moño, cinta para el cascabel y hacerle el moño de la cola y pintura acrílica blanca. Como herramientas tenemos alfileres y agujas, metro, silicona caliente y fría tijeras de papel y tela y cartulina para sacar nuestros moldes. Tenemos acá ya dispuestos nuestros moldes, pero recuerden que deben enfrentar derecho con derecho, trazar por el revés y tener en cuenta el estiramiento de la tela para que los moldes les queden a lo ancho. Tenemos en este flis blanco la careta y la trompa y en el pañolense y café tenemos los cachos y la nariz. Para comenzar entonces vamos a iniciar pegando la careta de una de las frentes de la cara, luego vamos a pegar la trompa y luego la nariz, lo vamos a hacer con puntada filete por todo el borde. Tenemos ya nuestros moldes listos para ir a coser, bien sea máquina o a mano, les muestro el de la cara, acá tenemos listo la parte frontal donde hemos pegado la careta con puntada filete alrededor, vamos a enfrentar con el otro lado y vamos a coser por todo alrededor dejando una pequeña abertura en la parte inferior. Y tenemos ya todos nuestros moldes listos para coser a mano o a máquina. Cuando tenemos ya nuestras piezas listas, como ven acá, ya todas están cosidas, entonces nos dedicamos al relleno. Lo hacemos con el algodón siliconado, rellenando cada pieza y dejándola lista para el armado final. Cuando tenemos ya el cuerpo relleno entonces hacemos un remate inicial y hacemos unas puntadas la que ustedes quieran puede ser envolvente o de basta en este caso voy a hacer puntada de basta o también puntada de bar para cerrar el cuello y luego proceder a pegar la cabeza. la manera como nos queda nos queda ya listo para pegar la cabeza y ahora vamos a cerrar la cabeza vamos a utilizar en este caso puntada envolvente el paso siguiente es con puntada festón o filete pegar la nariz a la trompa Una vez pegada la nariz a la trompa, entonces lo que vamos a hacer es proceder a pegar esta nariz de la cara y para eso nos vamos a ayudar de unos alfileres que nos ayuden a sostener y pegamos con la puntada filete office. Store. vamos ahora a pegar los ojos y nos vamos a valer de unos alfileres para señalar el punto donde queremos que nos quede yo me voy a ayudar de una aguja en este caso una aguja gruesa y grande para abrir los huecos donde quiero introducir los ojos pero también toca ayudarnos de unas tijeras para que el ojito sea más contundente y que nos quede más fácil introducir los ojos que son tipo tornillo, de esta manera nos quedan pegados, nos ayudamos de silicona para reforzar y que nos queden bien seguros, vamos a pegar ahora el cuerpo de la cabeza, empezamos con un remate para sujetar bien la hebra de hilo y lo que vamos a hacer es puntada en la cabeza, puntada en el cuerpo y así sucesivamente por dos o tres veces. los cascos vamos a tener en cuenta la medida de este contorno vamos a sacar un rectángulo con esa medida y dos centímetros de ancho y lo vamos a pegar a este circulito que hemos organizado ya la medida que yo he tomado es un rectángulo de 9 por 2 lo he unido así por el extremo y ya luego toca es unirlo al circulito que hemos preparado entonces vamos a coser Vamos a juntar este circulito con el rectángulo ya cosido por sus extremos para formar el casquito. Lo vamos a hacer con la puntada filete también. Miren, nos ha quedado así ya de esta manera. Volteamos. Y nos queda el casquito. De igual manera, lo vamos a hacer para las cuatro extremidades. Entonces, ahorita nos disponemos a calzarlo, a encajarlo en la patica y miren cómo nos queda de bonito. Así vamos a hacer con las cuatro paticas. Procedemos ahorita a pegar las extremidades. Ubicamos bien las paticas, quedamos bien seguros donde las queremos ubicar y antes de proceder a coser con hilo vamos a colocar unos punticos de silicona para fijarlas y que no se nos muevan en el momento de coser. Realizamos el mismo procedimiento puntada en la patica y puntada en el cuerpo. Esta es la forma como nos han quedado pegadas las patas de nuestro bambi y vamos a proceder ahora a pegar de la misma manera la colita. Es lo mismo, con puntada escondida, una puntada en la colita y otra en el cuerpo, vamos a pegarla. Empezamos con un remate inicial para asegurar la hebra. Igual procedimiento vamos a realizar para pegar los cachos y las orejas, puntada en el cacho y la cabeza, puntada en la oreja y la cabeza y nos quedan pegados cachos y orejas también. De la lana café vamos a tomar aproximadamente 2 metros, vamos a enrollar en nuestros dedos y de esta manera vamos a formar el mechón que le vamos a pegar en la frente al banco. Terminamos de envolver y con un pedacito adicional de lana sujetamos el mechón que acabamos de formar. Lo dejamos listo para pegarlo con silicona y ahora con la cinta roja y de esta manera, tomando la cinta en esta posición, vamos a hacer el moño, que es muy fácil de realizar y nos queda listo el adorno para la cabeza. Y con la cinta roja más delgada sujetamos el cascabel y anudamos al cuello. De igual manera procedemos con la cola. Cogemos otro pedazo de cinta delgada y hacemos moño en la cola para adornarlo. Para realzar la cara he utilizado sombra café alrededor de la careta que pegamos. Para adornar las patitas antes vamos a reforzar con puntos de silicona los casquitos que no los habíamos pegado. En los materiales también debemos tener en cuenta millaré, porque con él vamos a adornar cada una de las paticas, pegándolo en la unión que hay entre la patica y el casco. Con silicona caliente o si lo prefieren con silicona fría, vamos sujetando cada pedacito de millaré a la patica para que nos quede adornado. Sobra decir que este procedimiento lo vamos a hacer con cada una de las cuatro patas. Con la ayuda de un pintapuntos o con un pincel, un palito, un lápiz, vamos a pintarle con el acrílico blanco las pecas. Al bambi lo hacemos en el lomito del rabito y lo hacemos de una manera que las mismas pecas que pintemos en un lado las pintemos en el otro. le pintamos también pecas en la colita y como lo vamos a ver en la frente despejamos y pintamos las pecas de la frente que le dan un toque muy original ahora es el momento de realizar nuestra base vamos a ubicar el óvalo en cartón en tela pañalense, vamos a ayudarnos de la silicona y vamos a pegar por lado y lado. Cuando pegamos, recortamos el sobrante y nos queda lista nuestra base para adornarla. Ahora que ya hemos pegado los dos lados del pañolenci sí al óvalo en cartón, entonces vamos a pegar por todo el borde la guirnalda bien sea, como les dije, silicona caliente o fría, como ustedes se Bueno, y aquí estamos terminando de pegar y es así como nos queda ya la base y nuestro bambi terminado. Espero les haya gustado. Hemos terminado este hermoso bambi. Recuerden la forma de trazar los moldes según el estiramiento de la tela, la forma de cortarlos y coserlos, que pueden aplicar sombra a la careta y que la mejor forma de pegar esta es con la puntada festón. Igualmente cuando lo decoren no olviden hacerle estas coquetas pecas que le darán un toque muy singular. En la descripción del video les dejo mis redes sociales. Este es mi canal de YouTube Mundo Rosy, mi página en Facebook Mundo Rosy, mi contacto de WhatsApp y por supuesto que allí les dejaré los moldes de este lindo proyecto. Espero ver muchos bandos realizados y ponen en práctica mis sugerencias. Tengan presente que si lo lucen en una mesa coqueta o debajo del árbol navideño, se verá perfecto. Nos vemos en el próximo video.